Por dejo, chicos, y te digo que el día se presta para unos waffles. Sí, qué rico, con mucho sí, sí. topping, con muchas cositas ricas arriba. Hoy es jueves, Luki. Hoy es jueves. Es momento de reci recibir a la super heroína de las mañanas no. de la TV Mendocina. Perla al rescate con todos ustedes. ¡Vamos! Perla. Perla. Perla. perla, perla, perla. ¡Eso! Eso. Quiere, quiere, quiere, quiere. Sí, es verdad. ¿Te vas a marear? Ah, Escuchó a Clarita, que Estoy sabe. Ahora. Ah, pero, yeah. pero la ¡Ja! Te dije uh, que te ibas yeah. a marear, yo no te no, veo tan mareando. mareando, Gracias, Clarita, gracias. Hay que aprender de los errores del pasado, ah, Carlos. Pero, pero oh. es que es el único momento en el que corro como superheroína por el día. ¿Y qué prefieren, que lo haga acá o Por parque. Por el parque. El parque. Por el parque. <risa> <risa> <risa> por el parque. Gracias chicos, por su en eh, a todos los que están del otro lado, nos vemos hoy en el parque central, voy a estar corriendo como siempre. Va a estar girando, si viene una calecita es por la batida. La claro Marilla. que sí, eh, bueno, ¿cómo les va? Buenos Muy días bien, a todos queridos televidentes Hoy vengo a hablar lento porque estoy agitada Ya veo, si querés agua no, caída no, ¿no? Lo que pasa es que estaba en casa, miré el reloj, dije, ah, perla al rescate Y empecé a correr Correr, correr, correr. por qué correr? no volar si tenés tu capa más? No pensado, Lo Clarita. que pasa es que claro. tengo que contar algo eh, importante. Se me ha vencido el carnet para volar. Tengo ah, la capa. Hay que renovar. Claro. Carné piloto, Entonces, claro. bueno, eh, tuve que caminar y taparme con la capa nada más. Porque, bueno, bueno. ¿En no qué departamento vivos de la ciudad, ¿En la ciudad iba, de Mendoza? Clarita, llevamos dos años. Vivo bueno, pero Ah, en la cera, claro. No, porque ella cree que está disociado. El perla superheroína y claro. perla vecina. Capaz que claro, tiene una cueva vecina. como Batman escondida ah, en eh, algún Ah, me gusta, me gusta te Tengo bueno, una cueva eh, acá al frente. Tengo una cueva. De, a la, a no, yo te pregunto, porque podemos aprovechar el espacio de aire para pedirle a la MUNI que te gestione un turnito para renovar el carnet. Me, ah, gusta. Bueno, me gusta, tu, tu eh, fama, tu exposición, Perla, para. Necesito, por favor, un canterozco. Sí. Escuela eh, de superhéroes, superheroínas de las eras. Necesito renovar el carné de capa. Me encantó carné de capa, suena bien, suena, suena capa. bien carné de capa. ¿Eh? capa. Entonces, eh, por favor, si alguien sabe a dónde tengo que dirigirme, los espero en Ciudad Perla Gótica. Muy bien. ¿Perla eh? Gótica? Es bueno. Es ¿Bueno? <risa> bueno. Ahí vivo en, en Perla Gótica con mi ayudante de y, y hoy no vengo a solamente decir cosas sin sentido, vengo a mostrarles... <risa> Chicos, yo me es Sincera cargo. por lo menos. Yo me encargo. El que gente. está del otro lado dice, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Yo también me lo pregunto. Ayer miraba el programa del de 25 de mayo y me reía sola del traje, el frío, la emoción, el locro. Estaba riquísimo. Qué hermoso día lo pasamos ayer. Sí, soy melancólica del día de ayer, pensé que hoy había quedado un poco de locro, pero veo que no. no la cosa el Y bueno. Escúchenme una cosa, traigo eh, información, traigo ahí para que se derritan de amor mirando la pantalla Con dos perritos que están buscando adopción Muy Así bien. que mi querido productor, podemos ver las imágenes Dale. Oh. Yo les quiero contar algo Ese no es el nombre, no es nombre, no, que se llama es, hembra Es hembra, ah. es hembra Y les quiero contar que si observan, esta cachorrita está sentada en un plato Ah, Para ah, que visualicen el tamaño que tienen Les voy YouTube. a contar un poco eh, Esta cachorrita la encontró Romy Ruiz Que ahí está su Instagram por si se quieren contactar con ella y el de tu manager Y también está el Instagram de mi manager Porque lo estuve compartiendo en mis redes Y ya dimos en adopción una cachorrita oh, Que es un aplauso, se eh. llama... Le puso a la cachorrita li, y no. está, es la cachorrita ahora de alegra, así que una niña que está súper feliz. Ay, pero es otra, no es la de la foto. No es la de la foto, es bien. la hermanita. Pero bueno, ella también está buscando una casa, es muy pequeñita, entonces no tiene todavía las vacunas y no está castrada. Pero voy a decir algo muy importante. Si alguien desea adoptarla de una forma responsable, yo me voy a hacer cargo de la vacunación y de la castración. Ay, más al rescate que, que no. Porque <risa> es chiquitita. <risa> es como el bebé Yoda. Bien. Lo amo Bueno, ese podría ser un buen nombre Yoda Yoda, Yoda. me gusta Ahí está, La hemos bautizado Me gusta Yoda. muchísimo La Yodina Bueno, así que ya sabes No está todavía eh, vacunada ni castrada Porque es muy peque Pero... No, ¿no? Si a vos te interesa, yo me, me hago cargo, me hago responsable de, de, de, esos primeros, bien. de esos primeros meses que necesitan la vacunación. Pero miren el tamaño que tiene, chicos, está en un plato. Es, no, es mini trugurí. Es mini. Y una genia, Romy, que encontró eran cinco cachorritos y ella, bueno, ya ha dado a tres eh, en adopción. Lo estuvimos difundiendo por distintas eh, redes, por distintos espacios, así que estoy muy contenta. Y... Obviamente también tiene un hermanito que está buscando una casa. Oh. Qué lindo. Mirá, imagínate que te llevas los dos. Dos por uno. <risa> dos por uno en yodas. A ver. <risa> Mirá lo que es este precioso. Ay, no, no. Es morfo. Mirá esa carita. Son muy es muy bello. Es muy bonito. Su mirada. Su mirada. Es cachorrito, es chiquitito, chicos. Tiene di, tienen días. Eh, Romy los encontró muy, pero muy bebés. Y bueno, ella los ha cuidado, los ha tenido en su casa, pero bueno, por supuesto no se puede quedar con, con los cachorritos Porque ella ya tiene más eh, animales en su casa Así que miren, eh, sería lo mismo, si alguien lo quiere adoptar, uh -huh. me puede escribir, a, le puede inscribir al Instagram de mi manager, magu.terranova O a <risa> Luis, si bajo. Ahí está, mirá Miren oh, la oh, mirada oh, Separados si al nacer, como dos gotas de agua Es precioso Chicos, es muy pequeño Yo lo miro y me da mucha ternura Además, mirá lo que sería empezar de cero con un uh -huh. cachorrito bebé que lo podés como claro. educar. Siempre te traigo por ahí perritos o oh, perritas que ya son más grandes. Estos son unos bebitos, bebitos, así que bueno, Qué espero que, que podamos encontrarles un hogar. El que los adopte, por favor, póngales Yoda. Sí, sí, <risa> eso lo vamos El a requisito. poner como requisito <risa> como fundamental. Requisito. <risa> eh, y ahora traigo otra noticia, no tiene que ver con la adopción, tiene que ver con un pedido de ayuda. Uh -huh. eh, se contactó con nosotros Celeste. Porque lamentablemente ella hace unos días encontró abandonada una perra que acababa de tener cachorritos, uh -huh. ¿sí? ¿Y qué pasó con esos cachorritos? Hacía mucho frío eh, y las chicas agarraron, son dos personas, dos chicas, agarraron y se llevaron esos perritos sí. y los tuvieron que llevar a la veterinaria. Uh -huh. ¿Qué pasó? Eh, lamentablemente varios de los hermanitos fallecieron, uh -huh. otros están en un refugio uh -huh. Les voy a mostrar el momento en el que ellas encuentran Los cachorritos en el estado en el que estaban Esa es la mamá Que la habían abandonado O sea, se ve que era una perra que sí. tenía un hogar Y al estar preñada Ay, la mira. abandonaron uh -huh. Ahí están los cachorritos eh, Y resulta que ya han podido dar en adopción A cinco cachorros Otros cuatro lamentablemente fallecieron hace unos mm. días Por la situación De cuando nacieron sí. Pero, ¿qué sucede? Eh, Mariel Holguín, que es la dueña del tránsito donde, están, donde estuvieron estos cachorritos, sí. eh, los llevaron a la veterinaria y les ha quedado una deuda muy grande. ¿Deben muy mucho doble, dinero. Mucho uh -huh. dinero. Eh, las chicas me pasaron, por supuesto, la, la factura para que veamos que esto es real. Uh -huh. eh, entonces, están pidiendo colaboración. Piensen, son dos personas que encontraron, se encontraron con esta situación. No quisieron dejar que murieran estos perritos. Entonces ahí tenemos eh, lo que ellas tienen que, que pagar, ahí está uh -huh. el alias por si alguien quiere colaborar, porque la deuda es muy grande, son casi es más de 100 mil pesos. Mm. Ahí no se alcanza a ver, en la parte de abajo sale, son más de 100 mil pesos los que ellas tienen que pagar. Entonces ahí está el alias por si alguien quiere colaborar, porque a cada uno de los perritos tuvieron que llevarlos, estaban muy delicados Más de 10 mil pesos cada perrito para que se den una idea Así que bueno, por favor, el alias es Celeste, ahí está, perdón, ahí lo está Celeste YZ Exactamente, bien, así que por favor, si alguien puede colaborar Sería re importante eh, porque, bueno, esas lo hicieron de todo corazón porque encontraron, se encontraron con esta situación uh -huh. y bueno, me, lo compartimos también porque no solo son los perritos que están buscando una casa, sino también hay personas que, que dan lo que, lo que no tienen para poder ayudar a los perritos en situación de calle. Bueno, ayudémoslas a las chicas a ayudar entonces, ya que uno quizás no puede hacer esa tarea Totalmente. de llevarse los perritos a casa y demás, con un aporte solidario económico, bancamos claro. a las chicas que han hecho esta noble tarea, ¿no? Claro que sí, así que bueno, les mando un beso, un abrazo re grande porque... Eh, ese compromiso de, de ver una vida y no dejar que, que, que murieran estos cachorritos. No mirar para el, el costado, ¿no? Exacto, no mirar para el costado. Uh -huh. eh, involucrarse con lo que está pasando. Yo por ahí voy por la calle y veo los autos que los perritos intentan cruzar y los autos pasan... Seamos más eh, empáticos. empáticos, más cuidadosos también. O ¿no? la cantidad de perritos que por ahí va al costado de la ruta, no, no, me pone muy triste. Así que bueno, les agradezco, les, les agradezco muchísimo a todas las personas que colaboran. Vos, Clary, también has rescatado varias veces a algunos sí, perritos, siempre, los has cuidado. Siempre. Sí, sí, me so, acuerdo el año pasado. perrito moribundo que encuentro, sí. me lo levanto en el auto y ahí va a estar mi mamá muy contenta <risa> en mi casa, pero no, toda la familia sí, se re involucra en, en yeah. cuidar animales y después entregarlos en adopción. Es que es re importante y les cuento, hay personas que ya están escribiendo al WhatsApp mm. por los cachorritos, sí. eh, son de tamaño pequeño, mm -hmm. así que escribime a mi Instagram... Perdona Al, al de, manager. de manager Al <risa> de terranova eh, Así conversamos Y te cuento bien Sobre estas cachorritas Que están en adopción Pero si ya estás ahí Ya los viste Ya te enamoraste Escribíme Dale ponete no te la fila No vas a hacer eh, eh, Al chante Mirar por otro Lucas, lado ¿Vos tenés manager? Yo no por No, ejemplo. yo no Estoy me muy lejos de que, tener un manager Me parece que es muy topísimo Tener un manager Es demasiado Habla con mi manager sí, es que sí. Ahí tengo, está el De la manager Ahí está Ay. la manager Ay. Es Agustina Terranova La manager de Perla este, Bueno te te le maneja la cuenta con. Claro Claro, esa es, es eh, mi manager, que ven que mmm, tiene 2.800 seguidores. Yo pienso que mi manager podría llegar a los 3.000 pronto, pero bueno, no voy a... ¡Ay, con un sorteo! ¡Vaya, sí, Ladri! ¡Ladri! La, dipa, dipa la santa Rita! Y bueno, nada, que, bueno, muy bien, que hablemos de plantas, también sí, De todo el tema del vivero, qué bonito. No, de verdad, gracias. Ay, y quiero decirte bien. algo. Eh, lo del Instagram es una broma, pero lo queríamos no. poner... Porque, por suerte, me están, se, cada vez se están comunicando más personas para pedirme ayuda en difusión eh, de animales que están perdidos o animales que se están buscando un hogar. Así que escribíme, eh, escribíle a mi manager, es muy simpática, te va a responder de toque, a veces no tiene con quién charlar y se queda charlando con cualquier persona que le escriba. Opa. Así que eh, atente ahí a hablar con mi manager para Oye. mandar Oye. info. Que bueno, la, la idea de esto es poder... Eh, visibilizar y ayudar a todas las personas que lo necesiten. Así muy que, bien, sí. Perla. Gracias. gracias, Perla Gracias a okay. ustedes. esas opciones. Claro que sí. Y les voy a decir algo que no les digo hace mucho. Ah. Okay. Ayer vi el programa, ah. los quiero mucho. Ah. Oh, nosotros okay. también, sí. okay. ah. te mucho. Eso, Ya nos dimos el abrazo del jueves, sí. que sí. está todo dicho. Está todo dicho. Te queremos. <ríe> tenemos que hacer una...